Hola de nuevo, aquí estamos para retransmitir una sesión de música electrónica en directo. Vamos a esperar a que... aquí. Ya se ha unido Sebas, hola Sebas. Te estábamos esperando. A ver... eh.. Dale para que conectemos en el directo, ahora, vamos a ver, vale, ya estamos conectando, hola, hola, ¿qué tal? Bien, un poco aquí eh, organizándome para que se oiga bien, que si no luego hay problemillas y no quiero. Bueno, no te preocupes, <risa> seguro que todo súper bien. Bueno, eh, voy a contar un poco por qué estamos aquí conectados y demás y qué es lo que vamos a ver. Y ahora ya... Vale. Vale. Vale, perfecto. Eh, creo que anillo ¿está haciendo interferencia? Sí, me parece que sí, espérate. Voy a hacer una bolsa, porque si no... ¿Ahora me oyes mejor? Te oigo perfectamente. Vale, bueno, pues eh, estamos aquí, Sebas y yo. Eh, en el último concierto que vamos a hacer de retransmisión en directo en el séptimo festival de Urban Fest, que esta vez lo estamos haciendo de forma online, eh, debido a las distancias. Entonces, pues nada, eh, todo, durante toda la semana hemos estado subiendo eh, un montón de actividades y de artistas que han colaborado con nosotros. Y hoy vamos a eh, finalizar los conciertos contigo, Sebas. Cuéntanos un poco... Eh, pues tu trayectoria, cómo te ha dado por la música electrónica, cuáles son tus influencias, si compones tus propios temas y demás. Hola. Eh, hola. <ríe> pues bueno, empecé a... Básicamente me inspiré por Avic, uno, uno de los artistas más conocidos de... Actualmente sigue siendo más conocidos. Pues bueno, pues me... Me inspiré por él, porque sus canciones eran así, tipo, como... no sé cómo explicarlo, él era como muy expresivas, entonces pues me inspiré por él y pues empecé a componer, a componer música de electrónica y tal, pero eso fue más tarde. Al principio tenía miedo de, de publicar mis canciones, porque pensaba que la gente, eh, yo qué sé, eh, pues que la gente no le gustara y tal, y que hubiera comentarios malos y tal. Y pues eso es lo que me hizo que no lo publicara en ese momento. Más años adelante lo publiqué y pues. Cosas, ¿no? ¿Perdón? Que ya si sí has dado el paso a publicar cosas, ya he sí, visto ya que has. Soy, claro, ya estoy ¿Qué? publicando ¿Qué? las canciones. Pues bien, la verdad, hay mucha gente que les ha gustado. Hay otra gente que no entra a YouTube, por ejemplo, y lo que hago, pues los que no entran por pereza o lo que sea, o porque no pueden, pues lo pongo en Instagram y lo pongo en YouTube Claro. Como hay tantas redes sociales por las que podemos publicar nuestras cosas, claro. es estupendo. Y bueno, entonces, ¿desde cuándo llevas haciendo música electrónica? Desde el año 2019. Llevamos desde... Desde septiembre, uh -huh. haciendo canciones. Muy bien. Entonces te compones tú tus propias canciones, pero también mezclas otras o cómo haces. Claro. Un Exacto. poco de todo, ¿no? Sí. Muy bien. Y bueno, pues cuéntanos un poco qué nos tienes preparado para hoy. Mira, una de las canciones que han salido, que he hecho yo, eh, vale, voy a verlo si lo tengo porque esto de, de tenerlo aquí desordenado. Uh -huh. mm, vale, una de las que más me han gustado y que más eh, representativas ha sido, ha sido mi primera canción que publiqué. Uh -huh. ¿Qué se llama? Eh, a ver si me acuerdo, uh -huh. ¿vale? Lo a... <ríe> Como tengo tantas cosas en la mente. Bueno. Ahora mismo estoy como nervioso, ¿qué hago? Tú tranquilo, no te preocupes. Si no, si quieres, eh, si te, estás más tranquilo, si quieres empezamos con la música y luego ya nos cuentas un poco más. Ah, okay. eh, ah. Vale, a ver. La canción... Vale, esta canción, voy contando mientras escribo, ¿vale? Venga. Esta canción se llama Emergencia Cal, lo publiqué. Esto es muy curioso, en ese momento yo me sentía muy mal, en ese momento, yo tenía una paralonia de que me había pasado muchas cosas, que me había peleado con mis amigos y tal y tal, y pues claro, en ese momento yo exploté, no sabía qué hacer, y claro, se me ocurrió la idea de publicar mi primera canción, dije, vamos a dar el paso, entonces lo que hice es empezar a publicar, o sea, a componer, uh -huh. en unos 30 minutos, yo, media hora y lo publiqué, o sea, o sea lo, claro, ¿no? Entonces, lo componí y lo publiqué al instante. ¿no? Está bien, porque la música es como una forma de, de evadirte, ¿no? Sí, exactamente. Estoy, con la música me desahogo y exact puedo hacer cosas bonitas. Exactamente, pues sí. Vamos a, con la primera canción, se llama Emergencial, que es teléfono de emergencia, uh -huh. se llama así, en español. ¿Sí? Y pues vamos a ver si se oye. Vale, si quieres, eh, vas a poner solo la canción, o si quieres, empieza la sesión, con una serie de canciones seguidas. Eh, vamos a hacer eh, lo siguiente, yo voy a estar eh, contando, la, o sea, suena una canción, luego eh, la siguiente comento y, vale. y suena también, vale. así para que sepáis eh, que tiene la historia detrás, porque tiene yo voy a estar, mi pantalla va a estar en negro, ¿vale? Para que se te vea solo a ti. Y cuando te vea, vale. vuelvo. ¿Vale? Vale, perfecto. Pues vale, pues vamos allá. Venga, cuando... La primera... La <risa> primera... <risa> Thank <laughs> you. Pues esta sería la primera canción, chicos, uh -huh. eh, es larga, dura eh, seis minutos, ¿vale? <ríe> es que mis, las primeras canciones que he hecho eran muy largas uh -huh. y yo pues no tenía en cuenta que si la hiciera muy largas la gente pues no estaría ahí viéndola seis minutos ahí escuchándola, entonces pues bueno, obviamente yo no sabía Las sesiones de DJ suelen ser largas, la verdad? Suele ser... Claro, a ver... Sí, son largas en las sesiones de DJ, pero daros cuenta que si un compositor hace una canción que dura seis minutos no tiene sentido. Entonces pues yo no sabía. No sabía en ese momento lo que, lo que hacía, pero las canciones eran estas. La segunda canción es una canción que hice justo en el año 2019, cuando ya había empezado, que fue un especial de Halloween que hice, una canción de Halloween auténtico. Sí. Y pues bueno, esta es la segunda canción que a mí de las canciones que más me gustan que he hecho y es una de estas también. Así que vamos a poner, espero que os guste y poned, Perfecto. vamos a ver. No, no, no. You this. the building. Do not look back. and not, stop <gasps> Oh oh Pues bueno, pues esta es eh, Una de las Míticas canciones que hice en Halloween uh -huh. También Y pues la siguiente canción Es una canción que hice dedicada al bullying Al bullying Exactamente uh -huh. Sí señor Dedicada al bullying porque yo de pequeño, o sea, de primaria, básicamente, yo sufrí bullying. Entonces, pues lo que hice para, pues, para la gente que tiene ese tipo de problemas, pues que, bueno, pues esto una, esta es una canción que es representativa, que no tiene letra, pero la expresión que quiere decir es que todo el mundo puede ser fuerte y afrontar el bullying. Que tiene un mensaje Entonces, bastante profundo pues muy bien me parece pues vamos a ello. que la escucha y que sienta realmente lo que quiere, lo que tú quieres transmitir con esa canción claro Venga. pues vamos a ello y Venga. espero que os guste ¿Seguro? dejado de oírse No te no te escucho. Sebas? Ahora. Me ha quedado se me ha quedado eh, la, se me ha quedado la pantalla y eh, así totalmente. Mm, se me ha congelado sí. básicamente. Con la imagen <ríe> se me ha congelado sí era la imagen bueno pues bueno esa es la canción eh, básicamente de bullying que hice uh -huh. y pues la verdad es una de las cosas que bueno que me siento agradable de haberlo hecho de haberlo creado porque como es muy significativo pues tiene sus cosillas sí, ahí gente también que lo escuchan claro luego que no Sí, hay un amigo que está ahí que también, bueno, que me conoce y bueno Bueno, pues la siguiente canción es una canción que hice antes de que se acabara el año 2019 Es una canción dedicada a los 80 que hice una versión así de los 80 que lo hice yo, básicamente para sí. ellos que quieran volver a la época de los 80 Así que... Ya. Pues sí, esta es una de las canciones que hice antes de que se acabara el año. Uh -huh. Y, bueno, pues es una canción que va a dedicar a las personas que, bueno, que estuvieron en los años 80 y 90. Es una canción sí. que les dedico a ellos para que recuerden cómo era esa época así divertida. Sí. Pero bueno. Seguro, seguro pues que bueno. Sí. Pues bueno, eh, la siguiente canción es una especial, especial para la gente de adolescentes de Festi Jam. Uh -huh. Esta la cree dedicada a Festi Jam, que es el himno, el himno de Festi Jam oficial. Venga, vamos a escucharlo. Oh, bueno, esta es una canción que tiene dos géneros. No sé si os habéis dado cuenta. Cuéntanoslo, por si acaso. <risa> que no lo cuentes. Pues... Bueno, pues esta canción también lo hice en su día. Lo que intenté hacer es hacer dos géneros que no sé si se ha hecho ya, eh, antes de que yo lo hiciera, y es mezclar reggaetón con electrónica. Pues no lo sé, igual es un pionero. En eso habría que investigarlo, ¿eh? <risa> habría que investigarlo, pero sí, señor. He hecho una mezcla entre reggaetón y electrónica. No sé si os habéis notado, pero es verdad. Es una cosa muy curiosa que hice y que bastante bien lo he hecho. Y que suena muy bien, la verdad. ¿Esa la has hecho hace poco? Eh, esta la he hecho hace poco, sí. Esta la he hecho hace poco. estás haciendo? Exacto. Y bueno, pues la siguiente canción lo hice al principio de la cuarentena. Antes de que empezara todo esto de, de estar ahí en casa y todo esto... pre cuarentena. Sí. Publiqué Save the World, se llama así, que salvemos el mundo, porque la situación en la que estamos ahora mismo no es muy buena. Pues vamos a ello. en ese momento bastante no sé si lo habrás notado tú también nos viene bien para escucharla todos ahora ya que estamos empezando con la nueva normalidad y demás no claro. de... recuerdo. Además, además este vídeo está eh, o sea este esta música o sea esta canción está también en youtube con un resumen de lo que empezó la cuarentena y todo esto también está ahí y yo lo recomiendo después de que pase todo esto, lo veáis de nuevo cómo fue al principio, porque yo cuando lo he visto otra vez digo, hostia, es impresionante cómo ha pasado el tiempo que hemos estado en cuarentena. Pues sí. Y pues... bueno, sí, la verdad es que es bastante. Siempre, siempre va a ir recuerdo, eso es así, lo que hemos vivido. Vamos a decir sí. que se está conectando, qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que viendo. vale, Estamos eh, con DJ Sebas en una sesión eh, de música electrónica en directo eh, para cerrar ya la serie de conciertos que llevamos haciendo durante toda la semana en el séptimo festival de Urban Fest. Y ahora nos va contando Sebas un poco de qué van las canciones y nos las va poniendo. Y vamos a por la siguiente si quieres. Sí, la siguiente canción os voy a enseñar un vídeo, ¿vale? Eh, voy a, no sé si se va bien con calidad porque tengo la cámara de adelante un poco rota, ¿vale? Uh -huh. eh, esta canción lo hice muy rato, muy curioso, en un autobús de Madrid, de la madrugada. Eh, esto lo hice un videoclip así, que quise hacerlo, y bueno, me salió así. Espero que os guste y yo ahora lo pongo, ¿vale? Venga, vamos a ver. Está a ver si lo veis. Se te ve ¿Se a te bien. reflejo, pero bueno, más o menos se intuye. Mira, mejor así. Así mejor. Venga, prueba, sí. Se ve un poco de reflejo, pero yo creo que se intuye. <risa> Pues bueno, os voy contando un poco mientras suene la canción, ¿vale? No sé si me oís. Te oímos, sí. Creo que sí. Vale. Eh, bueno, pues esta canción lo hice en, justo cuando estaba en la casa de mis primos, eh, una hora más antes, ¿vale? Uh -huh. Estaba componiendo y tal y dije, bueno, voy a componer esta canción, se me ocurrió y tal hacerla. Y luego decidí hacerlo el mismo día, hacerlo por la noche, en la madrugada, hacerlo el recorrido de, de la N21, lo que era, que de, de a, bueno de, de un sitio a tal sitio, ¿vale? Entonces, pues, bueno, lo hice y pues me salió bastante bien. Es uno de los videoclips que me ha parecido bastante buenos y bastante geniales. ¿El videoclip está colgado en algún sitio para poder verlo? Mira, os voy a enseñar una cosa. El videoclip está colgado aquí, ¿vale? Se dice Music gameplay sub Night. Está en Music gameplay, lo pone aquí. Hmm. ahí lo pone si quieres ahora no lo escribes porque no se ve, no se ve bien sí, no se ve por eso lo voy a escribir y a ver si lo puedes poner fijado uh -huh. ahí está y de todas ahí. maneras ahora cuando terminemos eh, nos dices dónde te pueden seguir, dónde te pueden sí, ver y... ningún problema porque estas canciones son muy como os digo yo eh, estas canciones son muy representativas, no están hechas para, yo qué sé, para, para esto de, ay, no sé qué, para ponerlo en el, como los que son ahora, no, no son de eso, o sea, las canciones que yo he hecho son básicamente para expresar eh, sentimientos de que la música no está para, para las fiestas, la música está también para mostrar los sentimientos de uno cómo se siente. Entonces, eh, la crueldad de, de esta vida es que mucha gente ya no lo está utilizando esto. Yeah. No sé si te estás dando cuenta, entonces pues es un poco caótico, no, no, no, pero bueno. No, podemos entrar y escuchando tus canciones sabemos que nos va a transportar a lo que tú nos quieras transmitir, ¿no? Con ellas. Claro. Más que claro. de canción para bailar por la noche. Claro, claro. Eh, bueno, pues la siguiente canción que os voy a... Eh, ya la última porque luego os tengo que decir cómo, eh, do, también qué plataformas digitales están eh, y tal. La última canción. Entonces, y ahora después. La última canción, ¿no? Exactamente. Uh -huh. Vamos a ir con esta. Venga. <risa> canción que se llama Music Gameplay Space Virtual, ¿vale? Sí. Y pues bueno, pues esta es una canción que también lleva ya muy poco, lleva como hace uh -huh. un mes, prácticamente, Y pues bueno, ese también está colgado en YouTube, ¿vale? Muy bien, pues sí que ah, Después de esta sesión que espero que le haya gustado mucho a la gente que nos está siguiendo, que después sí. este se va a quedar subido en el muro del de, Instagram para que todo el mundo que quiera verlo Pueda verlo tantas veces como quiera. Entonces, si quieres, ya como para cerrar, dinos dónde podemos eh, ver tus canciones, dónde podemos seguirte. Sí, es que... Vale. Primera cosa. Está en Spotify. He logrado que esté en Spotify. les Ha sido un largo proceso de tal y ya está en Spotify. Tiene una playlist oficial mía y ya está en Spotify y también tenemos en, en YouTube también una lista donde están todas mis canciones ahí las podéis ver y para buscarte qué nombre tienen que poner el nombre ya lo puse no sé si lo puse para ahora la gente que se está conectando se ha conectado ahora para que lo vea ¿Vale? bien exactamente en YouTube me podéis buscar tanto en Google, porque en Google ya me okay, sale, okay. ya están saliendo. En Google, en YouTube eh, me sale. En las 12 en Google y en YouTube. Vale, muy bien. Entonces, quien te quiera encontrar y encontrar tu música y demás, pone music gameplay y ya podemos Ey, ocultar la. Lo exacto. Que hay. Vale. Exacto. Muy bien. Pues nada, muchas gracias, hemos disfrutado mucho con la música, la verdad, y está muy bien que la música, eh, aparte de para salir de fiesta, para bailar y demás, tenga un sentimiento detrás, quiera transmitir algún mensaje y le sirva de apoyo a mucha gente que igual lo necesita. Y si no lo necesitas, pues mira, ya sabes que lo tienes ahí y puedes disfrutarlo igual. Exacto, exacto. Muy bien. Pues eso. Pues nada, pues nada esperamos verte pronto. cuando queráis ¿Y sigue haciendo música eso no lo dejes tú sigue con la no eso no yo eso no lo voy a dejar nunca pues muy bien pues estaremos siguiéndote a ver qué, qué cositas nuevas vas sacando sí pues ya os avisaré vale muy bien perfecto Mantennos informados <risa> vale venga sebas muchas gracias hasta luego hasta luego chao chao